Hola, mira, mira, mira, mira, desde el nombre del Joker tenemos una nueva Storm Y novedades de Fall Guys, solo esto para empezar, vamos al lío gente Bueno gente, empezamos con los ricolinos, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. La empresa así Studio, eh, empresa que se dedica a hacer eh, figuras de alta calidad Pero cuando digo de alta calidad, de muy alta calidad Que también hace figuras eh, sexuales, básicamente también Hace figuras ricolinas, por decirlo así. Eh, y con gran, pero gran, grandes de detalles. Eh, va a sacar eh, al mercado eh, la figura de 2B de Neo Tomata. En donde, uff, es que no se han perdido ningún solo detalle. Eh. E incluso la figura, la figura para vos, para vos pequeño de Generillo. Va a tener eh, ese pecho púbico que otras figuras no tienen. Na, na, na, na. Aún no se sabe cuánto va a salir, pero se estima que estaría para diciembre saliendo para que ya lo puedes ir encargando. Bueno gente, Si vos querés tener así te estudio, 3 eh, ¿sí Se hablan, se hablan, se hablan de rumores sobre mm, Marvel. Sus próximas películas Que ahora hay un evento Actualmente Que después vamos a cubrir Un poquito del evento De, de Disney Pero eh, Marvel ya tendría eh, su store De los cuatro fantásticos Ya tendríamos Actriz Que sería Judy Comer Y que dicen Dicen Que será la nueva eh, store Eso es que está por verse Pero sería Y eh, tendría por esa mano La información siempre Lo ha dado El reboot eh, De los cuatro fantásticos Pero bueno Es un río Pero se cree que sí, que la filtración es real, seria de que es muy probable que ya tengamos, ya tengamos eh, una nueva Superstop Ahora con... DC Comics Estaríamos así, estaríamos ante la revelación Que es una poronga eh, eh, Lo tengo que decir, es una poronga O sea, porque... Mm, no, no, no está bueno, o sea, no está bueno eh, que ya han revelado han revelado en un cómic, han revelado la identidad del Joker. Sí, gente, todo ese, ese, ese mito que se tenía sobre el Joker, de que no se sabía que en esto... DC cómic ha tirado, ha tirado todo por la, a la mierda y a la, a la burger. Se dice que el, el, ya tenemos nombre del Joker, se sabe la identidad de, gracias a un universo eh, paralelo, obviamente, en donde eh, Marta es como el Joker he leído el cómic, lo tengo que leer, pero es que ya, ya me decepciona, primero porque eh, lo lindo del Joker era que no se sepa quién era, no y bueno el Joker, ya tenemos el nombre, sería eh, Jack O'Wall White, ante esto ella continúa diciendo que fue a visitar un hombre luego de entidad, Marta, no de identidad en este mundo eh, el señor White era un comediante fracasado con una esposa y hijo atrapado en un trabajo de baja categoría limpiando baños de, de Wayne Casino eh, pero son una familia feliz, eh, parece que eh, Jack o Oswald White right? eh, sea la verdadera identidad del Joker, ya que dentro del Flashpoint Beyond en una tierra alternativa de DC, DC universo pero los personajes tienen eh, contrapartes en eh, la tierra prima. De tierra prima. Es que... básicamente, bueno... En uno en de los universos, ese sería el Joker, sería Jack Oswald White Pero bueno, vamos a romper la Mística ¿sí? Es que ya DC está como desesperado, está sacando cómics porque sí La verdad que la calidad últimamente de los cómics eh, ha bajado demasiado Se han enfocado más en películas que sacar buenos guiones de cómics eh, Es que van a, van a terminar arruinando el personaje No van a terminar arruinando yo, yo lo veo eh, sigamos gente Ayer, ayer, ayer eh, reaccionamos en vivo al nuevo trailer de Black Adam Que me pareció, buen trailer, muy bueno Pero, que eh, nota que cada rato quieren tomar el... en Lo que hizo un poco... Arbel puede ser, o sea Muy, muy bonito los personajes, pero yo no tenía más catálogo de personajes eh, pero en especial que hay momentos momento en el tráiler donde hay una mansión que si yo te dijera es es como una escena de los x-men literalmente literalmente es una escena de los x-men si vos me pones esa, esa escena y me decís que es de la, la nueva película de los x-men eh, yo me lo como con fritas amigo. yo me lo como con fritas eh, es que bueno es lo que hay igual que aparece bueno y vemos más imágenes de atom parece estar buena la película pero como lo digo hay muchas y tú decís, para la gente va a decir oh, que se escopió, es que, te, que, que por, pasa por esas cosas Pero bueno, yo creo que hay que tener fe Yo creo que puede ser una buena película Yo creo que La Roca Va a dar todo de sí Y habría que ver, eh Tiene pinta de buenos efectos especiales Y buena trama, así que, que Esperar hasta que salga, y veremos uh, uh, uh, uh, Gente, salió nueva temporada De Cobra Kai, la vi uh, hoy hoy hoy sirve para hacer un video aparte gente sirve para hacer una crítica la vi completa hoy hoy hoy, hoy. vamos a hablar de la decadencia de cobra kai lo único que puedo decir ya adelantar hasta ahora la decadencia de cobra kai para un próximo video va a salir este yo creo que es algo. termino de grabar este y hago ese video de crítica no va a ser linda por lo general siempre mis críticas son bastante eh, me gusta, no, no tan mala como dicen, pero esta, uf, es que, espérenlo eh, espérenlo, Vamos al, sigamos al lío, sigamos, sigamos. No, bueno, bueno, encima, ya no tuvimos mucho con la velada del año de este año, que es la velada del año 2, donde vieron grandes peleas y otras fueron un puto fracaso, porque alguien seleccionó. y eh, Ibai y play han confirmado que en Tortilla Land 2, Habrá una velada del año, gente. Sí, sí, sí, sí. Alfombra roja. Cinco combatientes. Cinco combates. Cinco combates en la velada. del año 2. Y ya hay fecha, gente. Sería para el 30 de septiembre. Anunció. Eh, el 30 de septiembre son los anuncios de los combates. De quién va a pelear. Rueda de prensa. Y vamos a estar ahí atentos el 30 de septiembre. Y el 2 de octubre, gente, se viene la pelea. Viene la pelea, se viene interesante. Tortilla Land 2 con nuevas cositas. Me sirve. Y vamos, vamos, vamos con el último. Vamos con el último. Eh, se viene, ya estamos ahí. Estamos a la vuelta de la esquina. Eh, Fall Guys, nueva temporada, gente. Hay nueva temporada. Ya dijeron que va a estar a Hatsure Miku. Va, va, va. Se va a ser por conseguir una skin de Hatsure Miku. Se habla también de que ahora eh, la nueva temporada estaría ambientada en el espacio Y bueno, ya estuvimos viendo un poquito que estuvimos jugando con la gente en Twitch, con suscriptores de Twitch Estuvimos viendo de que hay que recolectar cosas de naves espaciales, estuvimos viendo que hay una nueva, hay una nueva misión y que ya está diciendo de que estamos ahí, de una nueva temporada se este dice de que habrían, eh, ya filtraron, dice que filtraron parte de mapas eh, hay videos, hay videos, hay fotos de filtraciones de los mapas y que también se podría eh, conseguir la skin de Spock, que yo me interesa un montón y de Alien de Xenomorpho bueno, bueno, bueno, bueno Oigan, se vienen cositas, gente Y vamos a estar jugando toda la semana Cuando vuelva la nueva actualización, la nueva temporada Vamos a estar jugando a full ahí Con suscriptores, con amigos, con todo Le vamos a dar para adelante hasta conseguir alguna buena skin Me hace mucha ilusión conseguir el Spock me hace, me con... Pero bueno, vamos a ver qué cómo va, me pueden seguir en, en Twitch Que ahí vamos a estar ahí jugando, jugando Pa, pa, pa pim, pam, pim, pam, pim, pam Y bueno, y para eso lo dejo con... Os dejo con un videito que hicimos de de los jajas, ¿eh? Bueno, hijo de puta, nos estamos viendo hasta un próximo video.